El acto público de la defensa del proyecto fin de carrera de Roberto Gandía Blanquer, que lleva por título Diseño e implementación de herramientas de simulación de códigos correctores para cualquier cuerpo finito. Muchas gracias. Todo. gracias por venir. Bueno, vamos a empezar con la defensa. He eh, estructurado este, esta presentación. En primer lugar, vamos a ver la motivación y los objetivos del proyecto porque, porque hemos decidido hacerlo así. Posteriormente, vamos a hacer una introducción a la comunicación digital, pasando a modelar este sistema de comunicación digital para cuerpos finitos. Más tarde veremos qué herramientas de simulación disponemos para poder hacer los análisis que nos planteamos, que es, eh, analizar la capacidad de, de corrección de errores de cuerpos finitos definidos sobre cualquier cubo finito. Posteriormente, haremos una propuesta de implementación para obtener unos resultados y al final pues, ver unas eh, conclusiones y líneas futuras. Bien. En primer lugar, en cuanto a la motivación, pues, bueno, pues sabemos que la codificación de canal está aceptada prácticamente para todos los tipos de canales y permite incrementar la tasa de transmisión de datos y mejorar la calidad de servicio. Además, eh, existen muchos estándares definidos a día de hoy, no obstante, siempre se, se hacen nuevas actualizaciones se sigue investigando para mejorar digamos, eh, la calidad de, esto, de estos códigos. Y otra de las motivaciones es que no existe ningún software referenciado para poder analizar estos códigos. Es decir, todas las eh, publicaciones científicas que se hacen eh, aportan resultados, pero no dicen en qué plataforma los han, los han simulado. Por lo tanto, ¿qué objetivos tenemos? En primer lugar, vamos a revisar el software que tenemos disponible, posteriormente, una vez conozcamos el software, diseñaremos un modelo en el que podamos evaluar la capacidad de corrección de errores de este tipo de códigos. Finalmente, cuando lo tengamos, este modelo esté implementado, podremos comparar el rendimiento de códigos binarios con el rendimiento que nos aportan estos nuevos códigos. Y finalmente, en función de, la, de los resultados que obtengamos, pues bueno, pues eh, veremos, analizaremos si podremos implementar estos nuevos modelos en sistemas reales de comunicación. Bien, en primer lugar, este es un modelo general de, de un sistema de comunicación. Como vemos, está compuesto por una gran, un gran conjunto de, de procesos. No todos ellos son necesarios en un sistema de comunicación. Por eso, nosotros el que hemos modelado es el siguiente: en el que tenemos una fuente, en primer lugar, que es la, bueno, la que nos genera los datos. Posteriormente, tenemos el codificador de canal, que bueno, es el bloque eh, principal de, esta, de este proyecto, que es donde valoremos la capacidad de corrección de errores de, lo, de los códigos convolucionales. Y finalmente, eh, tenemos una modulación paso banda que no es obligatoria ponerla pero hemos decidido ponerla, utilizamos una QPSK para digamos, eh, dar eh, una estructura mucho más, más detallada de un sistema de comunicación digital. Finalmente tenemos el canal que será donde transmitamos los datos, que será aditivo, blanco y gaussiano, que es el que se suele utilizar para analizar este tipo de, de sistemas. Bien, la codificación de canal. Eh, se utilizan sistemas de codificación y de codificación robustos y óptimos en el tiempo. No obstante, como he comentado antes, se precisan mejoras en términos de versatilidad, rendimiento, simplicidad, etc. ¿En qué nos hemos basado nosotros en este proyecto? En códigos convolucionales. Los códigos convolucionales fueron considerados por primera vez por, por Elías, en temas de, de teoría de cuerpos finitos eh, los formalizó Forney, y en la codificación convolucional, a pesar de que la codificación eh, es una tarea muy, muy simple, la decodificación es bastante más compleja. Tenemos diferentes tipos de algoritmos, secuenciales, el de Viterbi, y este último es el que utilicemos, porque al fin y al cabo es el que se suele utilizar eh, en este tipo de eh, códigos. Bien, posteriormente eh, aparecen unos tipos de códigos con distancia óptima, que son los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito y los presentan estos eh, autores que podemos, que podemos ver aquí. Estos códigos se conocen como códigos separables de máxima distancia y códigos eh, fuertemente separables de máxima distancia, MDS y SMDS. Estos códigos, teóricamente, se demuestra que son óptimos en aplicaciones donde se utilizan eh, grandes alfabetos y te está demostrado que códigos fuertemente SMDS de tasa n-1 entre n pues tienen una capacidad de corrección de errores. ¿Qué vamos a hacer por en este proyecto? En este proyecto vamos a completar el vacío que existe entre la capacidad de corrección de errores de los códigos binarios que conocemos en los sistemas de ingeniería a día de hoy y la capacidad de corrección de errores de estos nuevos códigos definidos sobre cualquier cuerpo finito que nosotros modelaremos, adaptaremos al cuerpo de Galois de 8 elementos. Bien, vamos a definir cómo son estos tipos de códigos. Entonces denotamos. F, G, F de Q como el cuerpo de Galois de Q elementos y F, de Z el anillo de polinomios sobre Z y coeficientes en F. Por tanto, un código, un código convolucional C de complejidad delta y tasa Kn puede ser descrito por un sistema lineal. Y este sistema lineal, si está representado de esta forma, se le conoce como representación entrada, estado, salida, en el que U de T representa la información de entrada al sistema y X de t representa el estado actual en el que nos encontramos. VT de denota... Eh, Idt, perdón, es la salida de, del sistema, los datos codificados. El vector de paridad, porque concatenando el vector de paridad de la codificación con el vector de datos de entrada obtenemos v sub t, que vemos aquí, que es el vector, el símbolo de salida de, para cada dato de entrada. Además, abc y d son las matrices que definen esta, este sistema lineal. Además, la complejidad delta es el tamaño de la matriz a cuando la representación entrada-estado-salida es minimal. Bien, si adoptamos la notación usada por Maquelis, podemos definir este tipo de códigos como códigos eh, nk delta donde delta como he comentado antes es la complejidad del, del código C. Además podemos definir el estado en el que se muestra el codificador en cada instante a partir de esta expresión donde m es el número de, de, de elementos de memoria del codificador. Bien. Tenemos dos parámetros que son muy importantes en, en códigos convolucionales, que son la distancia libre y eh, la distancia columna. En primer lugar, la distancia libre se define a partir de esta expresión, donde WT denota la distancia de Hamming de un método V. Además, como en caso de códigos bloque, hay, hay un límite superior, conocido como la cota de Singleton generalizada, que viene dada por esta expresión de aquí. Como había comentado, tenemos otra medida de distancia, que es la distancia eh, columna, que cuenta únicamente truncamientos de palabra código, que viene definido con esta expresión de aquí. Bien, por lo tanto, vamos a definir códigos convolucionales de, sobre cualquier cuerpo finito. Por tanto, sea el código definido a partir de la matriz ABCID nk delta con distancia entre columnas dada por la expresión anterior y la distancia libre, el código que vamos a tratar será un código MDS si la distancia libre alcanza la cota de Singleton generalizada la ecuación que habíamos visto antes y será un código fuertemente mds si se cumple esta expresión de aquí para este valor de m. Bien. Una vez conocemos cómo teóricamente cómo están, cómo están representados los códigos binarios y los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, vamos a ver un ejemplo en primer lugar de la codificación convolucional en códigos binarios. Consideremos este codificador en el que tenemos dos polinomios generadores, tenemos u como datos de entrada con estos valores, es el estado de transición de nuestro codificador y la salida formada por dos bits, 1 y 2, puesto que el rate es 1/2. Como podemos ver, estos dos bits que están entre paréntesis representan la cola del codificador que luego, como veremos, nos ayudará a realizar la decodificación. La, dec la codificación podemos hacerla a partir del diagrama de estados, a partir del diagrama de árbol o bien a partir del diagrama de trellis, que es bastante visual puesto que tenemos todos los estados, cada paso temporal de cada uno de los datos que entramos a codificar y con la línea verde se puede visualizar el dato codificado y con la línea roja se puede observar el valor codificado de… Eh, perdón. Se pueden ver los datos codificados de, el, de la cola del codificador. Una vez conocemos cómo se codifica, vamos a ver cómo se codifica. Habíamos comentado que hay varios algoritmos para realizar la codificación, pero que en ingeniería pues, lo más, el más usado es el algoritmo de Viterbi. ¿Cómo se realiza Viterbi? Para realizar Viterbi tenemos en cuenta todos los estados que tenemos, todas las posibles entradas y transiciones que pueda haber entre todos los estados, y calculamos la distancia de Hamming de todos los datos recibidos a partir de todas las posibles transiciones. Hacemos cómputo de la distancia de Hamming y teniendo en cuenta la distancia de Hamming acumulada y la distancia de Hamming que vamos acumulando en los diferentes pasos, podemos ir anulando posibles caminos y finalmente llegamos a este paso aquí, donde llegamos a dos estados con distancia mínima. Pero si recordamos que teníamos la cola del codificador que sabemos que tenemos que acabar en el estado cero, entre esta y esta nos quedamos con la primera y por lo tanto ya tenemos el, el valor decodificado. Como podemos ver, coincide con lo anterior. Bien, unos ejemplos de códigos convolucionarios binarios son estos que podemos ver aquí, que están dados por sus polinomios generadores en octal, la distancia libre que, como he dicho, nos relaciona, nos da una, una, una técnica, digamos, de, para saber cuán de bueno es un código en términos de corrección de errores y eh, la complejidad. Comentar que estos códigos son estándares que se han utilizado, en, pues la ha utilizado la NASA, se ha utilizado en GSM, se ha utilizado en FDM, en 2G, en 3G, etc. Bien, ya sabemos cómo se definen los códigos convolucionales binarios, que ya los conocemos a día de hoy. Vamos a ver cómo se realiza la codificación para códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en nuestro caso, adaptados a cuerpos de ocho elementos. Aquí tenemos una matriz a la izquierda del estado siguiente, a la derecha eh, de salidas del código C1, que posteriormente veremos cómo se define, y vemos que si a la entrada tenemos un dato de 0 a 7, en este caso 3, y el estado en el que estamos es un 3, el estado siguiente será un 5, y en este caso la salida será un 19. Bien, Hay que comentar que conforme aumentamos la complejidad en estos códigos aumenta el número de estados siguientes que tenemos y por tanto aumenta el número de transiciones que podemos tener. Aquí tenemos la matriz de estados siguiente del código C6 que también está definida sobre el cuerpo de 8 elementos por eso tenemos 8 elementos y tiene complejidad 2. Esto sería la matriz de estados siguientes y aquí tenemos la matriz de salidas del código C6. Finalmente, aquí tenemos la matriz de estado siguiente, el código C7, tiene 12.288 elementos de memoria, tiene de complejidad 3, tiene tres estados siguientes, el vector de entrada, en función del elemento que estemos, estaremos en una matriz eh, o en otra. Eh, comentar que todos los datos que aparecen en la, en la matriz son números reales, eh, puesto que el programa también lo desarrollé yo para poder obtener todas estas matrices. Y bueno, consideré necesario que ya que el proyecto tiene esta envergadura y me gustaba, había que mostrar pues había que ser lo más fiable posible. ¿no? Y aquí tenemos la matriz de salidas de, del código C7. Bien, Una vez sabemos cómo se definen los códigos binarios, cómo se, cómo se definen los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en nuestro caso para el cuerpo de Galois de 8 elementos, hay que hacer unas consideraciones previas a aplicar el algoritmo de Viterbi. Sabemos que una vez tenemos los códigos codificados, tenemos que modularlos, transmitirlos por el canal, añadirle ruido, una relación de energía de B respecto al ruido, cuando llegan al receptor de modularlos, obtener la probabilidad de símbolo, a partir del algoritmo eh, logmap obtener la probabilidad de bit, y en ese momento estaremos en condiciones de aplicar el eh, algoritmo de Viterbi para realizar la decodificación. Para mostrar un ejemplo, vamos a considerar un código convolucional de complejidad del igual a 1 sobre el cuerpo de galoa de 8 elementos. Vamos a introducir 10 elementos eh, como datos, por lo tanto, 30 bits a la entrada, 60 bits a la salida, RATE 1/2. Vamos a considerar una relación de señal a ruido de 8 dB, puesto que no queremos que haya errores, lo que queremos ver es cómo se realiza la codificación. Todo esto es de forma teórica, lo que consideramos antes de tener la plataforma sobre la que íbamos a trabajar. ¿Y qué datos necesitamos para hacer la decodificación? Pues necesitamos la matriz de entrada, de estado siguiente y de salidas, el vector completo de bit, la longitud de datos de entrada y de salida y el número de estados totales de los que disponemos. ¿Cómo hacemos Biterbi? Todo esto voy a repetir, es un planteamiento teórico que hicimos al principio. Bien, pues adoptando como teníamos la decodificación de Biterbi para códigos binarios, tenemos todos los estados, analizamos todos los estados en los que podemos estar, todas las posibles entradas en las que podemos estar para cada símbolo recibido. Entonces, Haciendo cómputo de la prioridad de símbolo en cada uno de los símbolos recibidos, vamos a, acumulando esas probabilidades y podemos realizar la decodificación. ¿Cómo? Así. Aquí tenemos en cada elemento todos los posibles estados en los que podemos estar y las probabilidades de estar en cada uno de esos estados, denotando la máxima probabilidad como el cero. Esta es la matriz de la probabilidad acumulada. Como también almacenamos la matriz de estados anteriores, podemos hacer el proceso inverso para obtener los estados por los que hemos pasado. Y por lo tanto, hace la decodificación de los datos transmitidos. Esto es para es una, la decodificación de complejidad 1. Es la única que se puede visualizar. Si nos fuéramos a complejidad 2, nos faltaría posiblemente paredes y suelo, nos faltaría de todo. ¿no? Tanto era el ejemplo que, que quería mostrar. Bien. Y ahora, igual que hemos hecho con los códigos binarios, vamos a hacerlo con los códigos, eh, de, con este tipo de códigos. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, consideremos alfa con un elemento primitivo sobre el cuerpo de valor de elementos en el que se tiene que satisfacer dicha ecuación. Entonces, este es un ejemplo de código fuertemente MDS con complejidad del T igual a 1. Así es como definimos los valores de las matrices A, B, C y D. Y este código tiene distancia libre igual a 4. Entonces, dos ejemplos más de códigos fuertemente MDS que también tienen distancia libre eh, igual a 4 por lo que también son fuertemente MDS. Y aquí tenemos otros dos ejemplos de complejidad del T igual a 1, pero que no son MDS. ¿Por qué lo hemos puesto? Para que veamos que efectivamente cuando son MDS y fuertemente MDS, su capacidad de corrección de errores es superior que cuando no lo son. Para terminar, tenemos también un ejemplo para un código de complejidad 2, que tiene una distancia libre de 4 y un código MDS del T igual a 3 con eh, distancia libre 8. Eh, Bien, llegados a este punto ya hemos analizado cómo tenemos el contexto teórico de eh, tanto los códigos binarios como los códigos eh, convolucionales, definidos sobre cualquier cuerpo finito. Vamos a ver qué herramienta de simulación tenemos y, en función de eh, aquella que pueda satisfacer lo que lo que queremos eh, aplicar, pues utilizarla. Bien. El software que es disponible que tenemos en el primer lugar el Toolbox de comunicación de MATLAB que bueno, es ampliamente utilizado por la comunidad científica, dispone de todo tipo de funciones, nos permite hacer digamos, todo tipo de corrección de errores, detección de errores, digamos que nos permite es bastante sólido y nos permite implementar todo aquello que, que queramos. Por su parte, eh, también tenemos la librería de modulación codificada de MATLAB, CML, que tiene como parte positiva uno que se está definido en MATLAB, dos que está acceso libre, por lo tanto, es extensible, ¿por qué? Porque bien nos aporta eh, los códigos fuentes, cosa que MATLAB eh, no hace, sin embargo, esta librería sí. Finalmente, tenemos GenuRadio, que es software de desarrollo libre. Está programado en Python y las herramientas de procesamiento críticas en C++. Está desarrollado para, para, para utilizarlo en Linux. Y, bueno, y está distribuido con sus códigos fuentes, por supuesto, para que la comunidad científica eh, pueda utilizarlo y pueda desarrollarlo. Bien. Tenemos estos tres software, estas tres plataformas. ¿Cómo determinamos qué software utilizar? Pues para determinar qué software utilizar, vamos a lanzar una simulación con estas características. Como vamos a modelar en estas tres herramientas esta, modulación, esta, esta simulación, perdón, vamos a evaluar las posibilidades de extensión, de programabilidad, de versatilidad, de facilidad, de estas de estos, eh, plataformas. Y entonces, lanzando esta simulación, pues podemos analizar todas estas características que he comentado, puesto que el objetivo principal, no nos olvidemos, es eh, analizar la capacidad de corrección de errores de códigos convulsionales definidos sobre cualquier cuerpo finito. Aquí tenemos el código de MATLAB donde vemos que definimos los parámetros iniciales de polinomio generador, eh, realizamos la, la modulación, la codificación la decodificación, el código de Genus Radio, que como vemos está, de, está estructurado de forma modular, la que cada módulo realiza un proceso, finalmente se conectan todos los módulos y eh, se lanza la simulación. Y por último el código CML, que a primera vista parece muy compacto, muy estructurado, y veremos eh, qué posibilidad de extensión tendrá, pero como digo que incorpora código fuente, pues luego veremos que efectivamente es muy positivo. Aquí tenemos los resultados de la simulación. Como vemos, los resultados son prácticamente idénticos para las tres, por lo tanto, a priori, este dato no me vale para decidir entre, entre un software u otro. Vemos que nos, nos sirve para saber que cualquier plataforma ha notado los resultados correctos. Respecto a tiempo computacional, vemos que no hay mucha diferencia entre las tres plataformas. Ahí pues decimos que bueno, son diferentes, pero tampoco es una gran diferencia. Por lo tanto, ¿qué plataforma elegimos? CML. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, eh, está diseñada en MATLAB, que se usa por la comunidad científica. Es una librería libre, incorpora los, los códigos fuentes, por lo tanto es extendible, es programable, es simple y no tiene el problema de memoria, que sí que encontramos en, en MATLAB en sí. Además, hay que comentar que gracias a, la, a analizar las tres herramientas, los códigos, genera, los códigos gene, generadores, no vamos a fin los polinomios generadores, sino que vamos a hacer un tratamiento matricial de los códigos eh, convolucionales. Qué es lo que nos va a servir realmente para poder diseñarlo en CML, que sean esas matrices que he definido anteriormente. Eh, aquí comentar que, bueno, gracias a este estudio presentamos un artículo de investigación en el Data Security Conference, que se celebró aquí en, en Elche, pasado año, y fue publicado también en el, en el WordPress. Bien, una vez conocemos sobre qué plataforma lo vamos a desarrollar, vamos a hacer una propuesta de implementación. Bien, como he comentado, estamos... Perdón. Como he comentado, estamos en el cuerpo de Galois de 8 elementos, por lo tanto son 3 bits. Al flujo de entradas vamos a cogerlo en bloques de 3 bits. ¿Para qué? Para calcular al final el número de, recibidos, de datos transmitidos, perdón, que es el bit error rate. Por lo tanto, cogiendo los elementos de 3 en 3, pasamos de binario a, al cuerpo de 8 elementos, que es el que nosotros hemos desarrollado. Utilizando las matrices que hemos definido anteriormente, podemos codificar los datos. Una vez tenemos los datos codificados, lo volvemos a pasar a binario, realizamos la modulación, Introducimos ruido en el canal, como he comentado, aditivo blanco y gaussiano, en recepción demodulamos, en este punto obtenemos la prioridad de símbolo, gracias al algoritmo logmap obtenemos la prioridad de bit y por lo tanto estamos en condiciones de aplicar el algoritmo de Bitterby. Finalmente obtenemos los datos codificados en ocho elementos, lo pasamos a binario y justo aquí ya podemos calcular el, el bit error rate. Bien. ¿Cómo comparamos los códigos binarios y los códigos convolucionales definidos sobre, el mismo, sobre, sobre diferentes cuerpos finitos? Pues bien, en este caso de 8 elementos. Como sabemos, eh, los códigos convolucionales definidos sobre el cuerpo de Galois de 8 elementos eh, son 3 bits. Por lo tanto, entre códigos binarios que están definidos de 0 y 1, con los códigos convolucionales eh, definidos en, en, con 8 elementos, si es de complejidad 1, tenemos que compararlo con un código binario de complejidad 3. Si es complejidad 2, tenemos que comprarlo en código binario, es complejidad 6. Y si es complejidad 3, tenemos que comprarlo en código binario de complejidad 9. ¿Vale? Y aquí bueno, podemos ver la, la explicación, comparando con el código anterior, que es el IS95 de complejidad 9, como podemos ver aquí, con el codificador C7, que hemos visto antes el ejemplo de complejidad 3 en el cuerpo de 8 elementos, vemos que efectivamente tenemos tres eh, estados siguientes, 3 pi cada uno, estamos en igualdad de condiciones para realizar la comparación de ambos códigos. Bien, llegados a este punto, vamos a ver los resultados que tenemos. Propuestos los ejemplos anteriormente, que habíamos analizado, en primer lugar vamos a ver la capacidad de corrección de errores de códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito con delta igual a 1. Como vemos, efectivamente, C1, C2 y C3 eran los códigos fuertemente MDS. Vemos que efectivamente, respecto a los, estos dos que son no MDS, efectivamente la capacidad de corrección de errores es eh, mucho mejor. Quedándonos ahora con eh, C1, que es fuertemente MDS, lo vamos a comparar con códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en este caso cuerpo de Galois de 8 elementos, con complejidad superior a 1, en este caso con 2 y con 3, que hemos visto anteriormente. Y este es eh, lo que obtenemos, es decir, efectivamente el de complejidad delta igual a 3 ofrece mejores resultados que el de delta igual a 2 y que el de delta igual a 1, tal y, cual, tal y como se demostraba en la teoría y que no existían casos prácticos. Bien, y aquí tenemos la gráfica estrella de del proyecto, ¿por qué? Porque es la primera vez, no existe ninguna gráfica igual, en la que se están comparando sobre una misma gráfica códigos convoluciones binarios y códigos, eh, códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en este caso 8 elementos, y además códigos binarios que no son códigos binarios cualquiera, son códigos estándares, que lo ha utilizado la NASA en el programa Voyager, que lo ha utilizado... 3G con el IS95, es decir, estamos viendo que comparando en igual de condiciones, como he dicho antes, C7 e IS95, señores, C7, de complejidad del igual a 3, definido en cuerpo de Galois de 8 elementos, ofrece mejores resultados en términos de error rate que el IS95. Por lo tanto, efectivamente, eh, se demuestra en la práctica lo que existe en la teoría. Es de decir, también, que hasta aquí era la intención y el objetivo del proyecto, era obtener estos resultados, pero eh, creemos conveniente analizar otros dos otro requisitos que pueden ser importantes para saber, como he dicho antes, analizar si podemos utilizar estos códigos en sistemas de comunicaciones reales. Y es el tiempo computacional y eh, los requisitos de memoria. Como vemos, el tiempo de codificación, tanto para los códigos binarios como lo definido en el cuerpo de Galo de 8 elementos, más o menos es, es idéntico, pero miren lo que pasa en decodificación es muchísimo mayor el tiempo que necesitamos para los códigos convolucionales definidos sobre el cuerpo de Galois de 8 elementos. ¿Por qué? Uno, porque estamos utilizando Viterbi, cuando muchos autores dicen que cuando la complejidad es elevada habría que utilizar otros algoritmos de decodificación, secuenciales o de o realimentados. ¿Y por qué también? Porque hay que hacer más veces a memoria. Porque para hacer la decodificación de Viterbi tenemos que tener en cuenta todos los estados posibles sobre los que podemos estar y todas las posibles entradas. Al ser 8 elementos son muchas más entradas que tenemos que hacer. Y, por otra parte, los requisitos de memoria en la, en la codificación. Como podemos ver, hacen falta muchos elementos. Ya hemos visto antes las matrices eh, que teníamos, que conforme aumentaba la complejidad, aumentaba el número de elementos de memoria que necesitábamos. Comparando, por ejemplo, los dos que están bajo los mismos requisitos, que es el IS95 y el C7, pues es aproximadamente 20 veces mayor el número de elementos de memoria que necesitamos para realizar la codificación. En la decodificación, sin embargo, el número de elementos anteriores y estados anteriores que hacen falta, comparando el IS95 y el C7, pues vemos que aproximadamente es el doble, que bueno, no llega a ser mucho en comparación con los elementos de codificación. Bien, Como conclusiones y líneas futuras, pues bien. conclusiones, es la primera implementación software que se hace para analizar la capacidad de corrección de errores de este tipo de códigos convolucionales. Anteriormente, únicamente existían eh, resultados teóricos, Hemos demostrado que códigos fuertemente mds de complejidad delta tamaño que uno ofrece una muy buena capacidad de corrección de errores. En cuanto a requisitos de memoria de codificación y el tiempo computacional, es cierto que en los códigos definidos sobre cualquier cuerpo finito es muchísimo más elevada que en los códigos binarios. Y por ello nos planteamos la siguiente línea futura y es aplicar otros algoritmos de, eh, de codificación, como el algoritmo perezoso de Viterbi o el algoritmo secuencial de Fano, ampliamente conocido, para ver si podemos reducir ese tipo de computacional y, por lo tanto, analizar si realmente nos interesa eh, trasladar a la práctica, en un sistema de comunicación real, este tipo de códigos. Y bueno, pues Antes de terminar, me gustaría comentar que gracias a este, a este trabajo se han presentado eh, tres artículos de investigación. El primero en el, en el Congreso que os he comentado y publicado en el WITPRESS. El segundo en el, fue presentado en el CMSE y el tercero se presentará el próximo verano en el MTNS. Y Además, estamos esperando eh, la publicación en una revista con estos datos obtenidos. Por lo tanto, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y cedo la palabra al Tribunal. Muchas gracias a ti, Roberto. Eh, si te parece, pasamos al turno de preguntas. Pues tiene la palabra eh, Héctor. Ah, bueno. bueno, pues nada, yo darte la enhorabuena por el trabajo. La verdad es que da gusto ver un proyecto fin de carrera que tenga resultados de investigación publicados. Es importante, por lo cual ya dice mucho del trabajo. Darte la enhorabuena a ti y a tus directores. de. Y bueno, pues yo tenía algunas curiosidades. En cuanto a los eh, parámetros críticos que he comentado, eh, tenemos la memoria y el, y el tiempo de codificación. Eh, ¿Puedes poner otra vez la gráfica donde salían los tiempos, el comparativo de tiempos? Respecto a los tres paquetes que has analizado. ¿Era sí, de los tres softwares. Sí, tres Bueno, eh, has, eh, ese tiempo, esa diferencia de tiempo entre el gen radio y MATLAB sí que, sí que es bastante, ¿no? Sí. En, entre los otros dos has elegido el CML por, por el software libre, pero decías que había problemas de memoria. ¿El problema de memoria no de MATLAB? En MATLAB. Era curioso porque tanto CML sí. como MATLAB están utilizando eh, MATLAB. Sin sí, embargo, cuando queríamos enviar un paquete de un megabit, que era la intención, no había problemas, pero dijimos, bueno, vamos a meterle más datos. Bueno, pues para analizar un poco los tiempos y demás, ¿no? Sin embargo, en MATLAB nos daba un problema de error. Fue muy curioso porque en CML no nos ocurría, Estaba utilizando la misma plataforma, ¿eh? mientras en MATLAB sí. Es verdad que CML utiliza en temas, cuando tenemos problemas de para datos, para, digamos, hacer, eh, emplear funciones que empleen alto procesamiento, utilizamos C. ¿Vale? porque nos permite compilar eh, C++ más eh, utilizando utilizando MATLAB, entonces posiblemente ese fuera fuera el detalle porque era curioso que si está al final de cabo los datos los estás obteniendo en MATLAB, cómo puede ser que aquí sí que no te problemas de error y en CML no fue fue curioso ¿Pero a la... vale Luego, el, el tamaño de las matrices de, de estado siguiente que has comentado antes, es que una matriz tan grande. ¿La de complejidades Sí. Estos tamaños son las matrices, el del tamaño y el contenido de matriz es fijo. Sí, sí, Tiendo, sí. sí, sí que que, por lo tanto, no tiene que ser transmitido. No tiene que ser transmitido. Sea, esto lo estamos utilizando únicamente en la... En la... Sí que lo utiliza en la recepción, porque en la recepción le tienes que pasar como dato para poder realizar la decodificación de Viterbi, sí que tienes que tener estas matrices, o por lo menos los datos con los que estás realizando la codificación, que son las matrices de A, B, C y D. Es decir, tú no tienes que transmitir esto, ¿vale? lo que sí que tienes que tener serían o poder transmitir A, B, C y D, que son esas matrices propias que nos permiten realizar eh, obtener estas matrices de estado siguiente y matrices de, de salidas. Y eso sin embargo sí que sería viable transmitirlo, por supuesto sí que he transmitido ¿Qué esto. Es lo que es la calificación y el incremento por ¿En exceso el rey. No, no, no implementaría, no lo Eso es. Vale, vale. Bueno, pues yo, o sea, dos preguntas nada más. Volver a agradecerte la presentación y, y el trabajo realizado. La palabra. Ahora sí que. Ahora me toca a mí, sí. Mira, a ver, quita eso. Bueno, en mi caso, eh, lo primero darte la enhorabuena por el trabajo a ti y a tus directores. El trabajo tiene entidad. Y voy a empezar primero con un tema de la memoria. Está revisando la memoria, la memoria está cuidada, pero yo no estoy seguro de que cumpla la normativa. ¿Has revisado la normativa? Sí. En tema de interlineado y márgenes. Sí, de hecho, si no me equivoco, sea de cierto tipo, y luego te da libertad para los inferiores y para los laterales. ¿El, pero, bueno, ¿el interlineado también? El interlineado, te dice, si no me equivoco, que fueran de dos líneas, si no me equivoco, pero bueno, todos a lo mejor funcionan antes y, y muchas veces lo que sí es que creo que es para, para controlar el tema del interlineado. Yo juraría que no cumple la normativa, ¿eh? a no ser que haya cambiado en el último tiempo, son cositas que hay que revisar. Como te digo, la memoria está eh, revisada, pero justamente en las conclusiones... Ahí es cuando tienes alguna eh, rata. Y dices, precisamente ahí es cuando he dejado el último apartado que es importante y no lo he revisado con, la, con el cariño o con la dedicadeza que tenía que haberlo revisado. Un par de ratillas encontradas justo en eh, las conclusiones. Y después, eso que no tiene demasiada importancia, pero hay dos cositas que sí que no me gustan. Mira, esto es un documento, para desde mi punto de vista, esto, ah, esto es, es subjetivo. Esto es un documento técnico. Uh -huh. documento técnico que tiene su formato, como te he dicho al principio, y tienes aquí un apartado donde están eh, ah, los agradecimientos y el prólogo. Ahí es, digamos, de redacción libre. Ah. Pero que al inicio de los capítulos me pongas una cita... Yo creo que es más propio de una novela, de un libro de texto también, pero en un documento técnico yo creo que no, que no ha lugar, me parece a mí. Bien todo ¿Vale? a y después tenemos un anglicismo, creo, desde mi punto de vista, y es el, eh, la capitalización de las palabras figura, tabla, ejemplo mm -hmm. en castellano sección en castellano va con, con letra minúscula, en inglés va con letra mayúscula. Entonces ahí tenemos esa inercia que probablemente venga, en tu caso bueno, de la redacción de los artículos de investigación. Eh, puede ser. ¿No ¿Eh? bueno, es que como tiene una coherencia en todo el texto y si utiliza la mayúscula todo el texto, pues… No es el anterior, que está hecho a cosa hecha, que no es, digamos, es errada dentro de una cosa. Si estuviera mayúsculas y minúsculas te habría dicho que no está cuidado. ¿Vale? Evidentemente está claro que está con un patrón y, está todo, y está, todo igual. está todo igual. Respecto a la estructura de la memoria, me pasa lo mismo que con la presentación. Has dedicado mucho tiempo a introducción teórica, que probablemente te haya pasado también en el desarrollo del proyecto, el entender, porque evidentemente toda esa base matemática es muy probable que no la tuvieras, y has eh, trasladado ese trabajo, creo yo, a la memoria y a la presentación. Has explicado mucho eh, toda esa introducción y cuando has pasado a los capítulos, y aquí pasa lo mismo, cuando has es que pasado a los capítulos, de en los resultados teóricos y lo que has desarrollado, lo has hecho súper rápido, súper rápido, que es cuando tienes que decir bueno, y lo que he hecho yo, con toda esta introducción, esto es lo que he hecho yo, y rápido. Y además, ha sido tanto que ha sido súper rápido en la presentación y has tardado tus 25 minutos. Sí, sí, está claro, pues ahí había que... Vamos a dejar un poquito el inicio, que nosotros no lo podemos mirar aquí y después vamos a incidir en lo, en lo que toca. Dicho eso, eh, vamos a lo que yo te iba a presentar. En, lo, en las conclusiones, y eh, lo has comentado en... En la presentación dices: "Resultados eh, no se han presentado resultados teóricos. Yo presento resultados reales, pero estoy en una simulación". Y digo: "Si estamos en una simulación, no me ha quedado a eso de, demasiado claro". Por por matemáticos, sobre todo, por lo tanto, todos los resultados que, que aportan son resultados teóricos. No tienes no, no una gráfica donde tú realmente puedas ver, sí, sí, yo he hecho una simulación y he obtenido estos resultados. Todo eso no existía. Pues cuando yo quiero decir resultados eh, prácticos, no es práctico que tú hayas cogido, te hayas montado tu, tu, tu enlace, hayas transmitido datos y hayas visto eh, qué tasa de Revit tienes. No, no, hemos lanzado una simulación y con eso es lo que yo digo que obtenemos eh, datos eh, prácticos. Pero... ...práctico como eh, que hemos hecho una simulación real. De, de, estos, de estos códigos. ¿no? Entonces, ¿no? Que no simplemente tenemos números y decimos, bueno, como se cumple esta fórmula, entonces decimos que estos códigos efectivamente eh, van a ser mejores que los códigos binarios. Ahí, digamos que está demostrado matemáticamente, pero no se ha, no se ha visto en ninguna simulación. En tus simulaciones realmente concluyes que los resultados matemáticos se cumplen? La... Eso es decir que al fin y al cabo uno de tus, una de tus conclusiones en tu trabajo es que esos resultados matemáticos que se aportan en muchos de los trabajos cuando los simulo son correctos son válidos son utilizables entonces ahí hay una simulación y puedo decirlo de esa manera al campo físico real de momento no está pasado Línea futura, sí, sí, lo comentas en línea futura. A ver si se puede, con todo lo que conocemos en este momento, ver si podemos trasladarlo a una aplicación, un sistema de comunicación real, ¿no? Eso sería bueno. Vale. Y eh, la última es, y en este caso es, es previsible lo que te voy a preguntar, evidentemente tienes unos tiempos computacionales de codificación excesivamente altos en comparación con los, con los binarios. Eh, ¿Esos tiempos de computación altos eh, van a hacer que los códigos no sean utilizables? ¿Tienes mecanismos para bajar esos tiempos de, de, de computación? Y contéstame por donde espero yo que me contestes. Eh, bien. Eh, una de las cosas que he dicho... He hecho ninguna simulación y por lo tanto no se ha comprobado, es utilizar los algoritmos secuenciales. Vale, que efectivamente tanto el de precios de Bitelby como el de clipper como el de Fano efectivamente nos demuestran, ya, ya digo, en, se, han, se, han, se, han, se han utilizado con códigos binarios y se han, se han utilizado en demostraciones matemáticas que efectivamente sí que reducen ese, ese tiempo computacional. Si te parece bien la diapositiva, no obstante, de los tiempos computacionales y así si los podemos ver también un poco más detalladamente. Ah, okay. vale, aquí. Claro, eh, una de las razones que yo comentaba era usar Viterbi cuando realmente autores dicen que utilicemos eh, secuenciales para este tipo de códigos, que se va a reducir el tiempo, y otro es que tenemos que hacer muchas veces a memoria, como en el proceso del algoritmo Viterbi. De Entonces, claro, el tiempo de, de codificación claramente se tiene que poder reducir, pero es, es así simple, si utilizamos el algoritmo de proceso de Viterbi, que lo que hace es, en vez de considerarte todos los estados, no voy a considerarlos todos, ¿Vale? Como sí que estamos haciendo aquí, con Viterbi en sí, ya vamos a reducir el número de veces que tenemos que hacer a memoria. Por lo tanto, vamos a reducir el tiempo de decodificación que necesitamos. Simplemente por ese hecho. puede el algoritmo precios de bien Si meternos a un algoritmo de fano, por ejemplo. ¿Vale? Y, y en relación a eso, pues sí que se reducirá el tiempo de decodificación. Pues te lo pregunto con un poco más de detalle. Vale. Teniendo en cuenta esos tiempos a todos los sistemas de computación, por, de bajas, por bajas prestaciones que tengan, eh, ¿disponen de elementos de procesamiento en paralelo? ¿Has analizado posibilidad? Eh, no he analizado la posibilidad de hacerlo, de hacerlo en paralelo, pero entre otras cosas, porque antes de llevarlo al paralelo, eh, pues, queríamos conveniente que sería utilizar otros tipo de algoritmos, puesto que es más sencillo y meterte en una paralización eh, conlleva eh, pues, un nivel, de, aparte de capacidad, de, pues, de estudios previos va a aparecer esa paralización, por lo tanto yo creo que antes de meternos en paralización es conveniente descartar que se pueda utilizar otro tipo de algoritmos. Pero por supuesto la paralización eh, lo, estuvimos, lo estuvimos comentando, era una posibilidad, pero no lo vimos, para una simulación no lo vimos conveniente. ¿Vale? Y antes habría que descartar como comento el uso de otro tipo. Comentarte una cosa, que lo has hecho en la presentación, ¿por qué no pones los resultados de investigación aquí? En la memoria, los resultados de investigación, las publicaciones, no las he visto. Es, es, es, es Claro, es, aquí tengo una cosa para presentar y no la... ¿no? Se me había olvidado. Con esto con esto yo ya, ya acabo y te reitero, mi enhorabuena a ti y a tus directores. Muchas gracias. Bueno, ahora ya me toca a mí. Eh, bueno, en primer lugar también hacer extensiva la enhorabuena tanto a ti como a tus directores de tesis. Yo concuerdo en, con, con Héctor de que ni en la memoria ni en la presentación se ve el trabajo que esto lleva detrás. Es decir, no se ve en la memoria ni se ve en la presentación, que esto lleva muchas horas de trabajo, es decir, el paso de pasar de, de los resultados teóricos en, en códigos convolucionarios en cuerpos finitos diferentes a los binarios, a, de, del paso teórico a la simulación, el paso ya es muy grande. Yo sé que el trabajo es que no se ve y, y bueno… Yo sé que decirte de, en las línea futuras dices que tenéis pensado en utilizar algoritmos de codificación secuenciales. Yo me plantearía quizá más utilizar los, aunque hay pocos resultados, los algoritmos que, que, que explotan la estructura algebraica de, de los códigos convolucionales. Hay un par de artículos sobre todo uno de, que lo utiliza para códigos cíclicos, y que yo creo que es por donde tiene que ir la línea, porque yo creo que los otros, aunque los algoritmos secuenciales, va a tener casi el mismo problema que con el de Viterbi. No el mismo, pero vas a seguir, yo creo que no, va, no vas a tener tiempos de, de codificación que sean competitivos en la práctica con los, con los códigos binarios. Y entonces eso llevaría a que luego no se implementaran en la práctica los códigos de, para para, esto, para cuerpos finitos. Pero vamos, yo creo que lo que hay y que además se sigue trabajando en, en la presentación de, de algoritmos de decodificación que, que explotan las, las propiedades algebraicas y que además no hay nada en la práctica hecho, son algoritmos que solo están de forma teórica. Pues yo creo que ahí sí que hay mucho donde explorar y donde, donde publicar. Respecto a lo que dice Héctor de, de por qué no has puesto los resultados de investigación, yo no sé si eso hoy en día le puede generar un problemas. Eh, poner en los proyectos, yo hasta ahora, hasta donde he visto, muchos de los resultados que se publican en artículos no se ponen en, en el de, trabajo. En los de ingeniería se puede, hay ¿Sí? dos ramas de sí, en los proyectos como son de titulación superior, existen los dos tipos de proyectos orientados a investigación y orientados a más Yo, yo aquí, en, en, pero yo sé en la EPSO que por ejemplo muchos de los resultados de los artículos eh, no sé, que luego el tribunal oye, ¿y esto porque no aparece? porque y, y se omiten por, pues una, por luego tener. Es una vía de trabajo de proyecto fin de carrera. Sí. Yo en el cambio logrado, la verdad es que no lo sé, pero él está en ingeniería de telecomunicación y, y tenía esa vía de, de temática en, en el proyecto fin de carrera, utilizada en este caso precisamente. Si aparece esto luego en alguna base de datos, sabes que las revistas lo primero que hacen ahora cuando ven un artículo es revisar las bases de datos y si encuentran coincidencias, el artículo no te lo publica. Vale. Por eso digo que ahora yo creo que mucha gente omite los datos por esas cuestiones. Y bueno, yo por mi parte. Sí, eso también podría haberlo puesto de otra manera. <risa> <risa> Sin que hubiera una búsqueda que diera un match fácil yo animarte a que sigas trabajando en esta línea <risa> y que sigas eh, pues haciendo la tesis doctoral o que sigas todo, todo hombre combinando lo simple si puedes con trabajo y Y bueno, por mi parte, ya no hay más preguntas y pues damos por finalizada la, la parte pública del acto y ahora si nos dejáis. Muy bien, pues muchas gracias.